Segundo día de la festividad del Carmen de Molina de Aragón, el día grande de la capital del señorío, ha contado con la visita del presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, del presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, y del subdelegado del Gobierno, Ángel Canales. Las personalidades firmaron el libro de honor del Ayuntamiento de Molina de Aragón, acompañados de la Corporación Municipal, liderada por Francisco Javier Montes, y el delegado de la Junta de Comunidades en Molina de Aragón, Alfredo Barra. El coronel jefe de la Cofradía Militar de la Orden del Carmen, Rafael Sousa, ha aprovechado la ocasión para otorgar a la máxima autoridad, Pablo Bellido, la medalla de honor de la Cofradía. A continuación, las personalidades se trasladaron para celebrar una misa en la Iglesia de Santa María la Mayor de San Gil y la procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad. Y finalizó los actos matinales el desfile de los Caballeros de la Orden a través del Paseo de los Adarves hasta los Jardines de San Francisco. Por la tarde, concentración de los hermanos cofrades en la Plaza Mayor. Seguidamente, festividad religiosa en la Iglesia de Santa María la Mayor de San Gil y procesión para trasladar la imagen de la Virgen del Carmen hasta la ermita. A continuación, desfile de los caballeros de la Orden para escoltar la bandera con honores militares a la Plaza del Ayuntamiento. Entre todos hacemos que nuestros espacios naturales sean el pulmón de nuestro futuro. En Castilla-La Mancha nos comprometemos con el cuidado, la protección y la preservación para que perduren por siempre. Respeta, respira y vive. Gracias por tu colaboración. Campaña de prevención de incendios. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.